bot ciudadano en España, conocido como Victoria de la Malagueña, consiguió con su equipo eh, que Málaga se posicione como la ciudad de datos abiertos, con más datos abiertos en España, entre otras cosas. David, sin más preámbulo, pues le cedo el micrófono y agradecemos la disposición y su participación en este taller. Muy bien, ¿qué tal? Pues, pues muchas gracias. Bueno, el, la, el tema por el que contactó vuestro compañero con conmigo era, bueno, pues dentro de dentro de esos 10 años que he estado trabajando con, con la administración pública en el, en el ayuntamiento, bueno, pues he visto necesidades que, que había dentro de las administraciones eh, y dentro de, de la empresa a la hora de la generación de, de documentos y, a, y a la generación de cuando se envían, pues por ejemplo, las nóminas o cuando ha empezado la pandemia bueno todo el origen de, de la herramienta que, que desarrollé fue porque con el inicio de la pandemia tenía yo que generar, yo tenía a mi cargo una 127 personas y tenía que generar eh, documentos que le permitieran moverse por la ciudad. Entonces, claro, pues como hacía yo 127 documentos y los firmaba sin tener que ser un trabajo muy costoso. ¿no? Entonces, eh, esa fue la raíz con la que con la que comenzó la, la aplicación de, de combinar correspondencia. Porque, como vamos a ver ahora, la, bueno, es una aplicación sobre, sobre Word, es una macro de Word, y lo que hace es extender la funcionalidad de combinar correspondencias que tiene Word, que tiene su, su ciertas limitaciones. ¿vale? Bueno, pues entonces, eh, para empezar y para ponerlo como, como, un, como un ejemplo de, de, de trabajo, pues he creado un documento eh, muy básico un documento de texto normal como podría ser un certificado de, de asistencia suponiendo un certificado de asistencia a este evento eh, lo mismo que se puede hacer con un certificado de asistencia se puede hacer diplomas, se podrían hacer nóminas se podría hacer, nóminas, eh, se podría hacer eh, pues, documentos como el que he dicho antes para facilitar la movilidad y, y la idea de, de, de esto de combinar correspondencia es, es eso, es, yo tengo un documento que me sirve de ejemplo dice por ejemplo el instituto mexicano de ejecutivo en su capítulo universitario certifica que Don, doña, esto queremos que sea pues que sea don o que sea doña, dependiendo que sea un hombre o que sea una mujer. Vamos a ponerlo por ejemplo en amarillo. Será uno de los campos que queramos que sea di diferente. Eh, luego tendríamos el nombre de la persona, que sería Antonio López Martínez, que también eh, será algo que cambiará. Es decir, lo que tenemos es que este documento, que es un documento web normal, un documento.doc, .doc, eh, se convierta en una eh, plantilla. Eh, bueno, el número de documento de identidad al final es que eh, tenía otra, eh, otra versión cambiada un segundillo, vamos a quitar esto porque el documento vuestro era más complicado de, de generarlo entonces ponía aquí con el nombre residente en la, el, en la zona esto sería su dirección por no poner un texto muy largo pues bueno, he puesto el barrio y la, y la ciudad Ese sería otro campo para combinar Realizar un aprovechamiento y, por ejemplo, aquí podemos poner el nombre del curso para que este ejemplo de certificado sirva para distintos tipos de cursos y la duración. Bueno, pues con esto podríamos generar, eh, sería un poco el modelo que tendríamos. ¿Cuál, cuál es la idea? La idea es que eh, cambiando estos elementos podamos hacer eh, múltiples documentos y además que podamos enviarlos por, por correo. Bueno, entonces, eh, para ello... Bueno, necesitamos una fuente de datos y, y entonces he creado un Excel, un Excel muy, muy sencillo, un Excel básico que es simplemente una hoja con, con una serie de columnas y con, y con una fila. ¿Vale? Entonces, fijaros, tiene la columna, como habíamos dicho, que queremos tratar el, el tratamiento, usarlo de forma diferencial, pues tenemos don o doña en función de, de lo que queramos. Y este se llama tratamiento. Es decir, veis que la primera columna es importante porque es el campo con el que luego vamos a hacer la combinación. El segundo campo sería el nombre, que incluye nombre y apellido. Tendríamos aquí los nombres y apellidos de, de seis personas. Esto podría ser todo lo grande que se quisiera. Luego la dirección... Luego el nombre del curso, bueno, está puesto en todo el mismo, pero aquí podríamos cambiarlo si fueran generar distintos diplomas. Y fijaros, he puesto el nombre del curso para que esta plantilla nos sirva, no solamente para generar este curso, sino si, para poder generar eh, distintos cursos. Y la duración de, del curso. Bueno, aquí eh, pues sería todo de una hora, ¿vale? Tendríamos todo así, todos los cursos de una hora. Luego tiene es el profesor que ha impartido y la dirección a dónde se mandaría. Es decir, esto serían distintas direcciones. Vamos a poner la misma para para hacer las pruebas, y, pero sería la dirección de cada una de las personas, de Edgar, de Samuel, de Juliana, de Alexandre, de, de Ashley y de Amanda. Y además vemos aquí otro, otro campo que nos va a servir luego para poder generar contraseñas, porque podemos querer que la información de, del documento, yo pueda guardar el documento o pueda enviarlo y se pueda enviar con contraseña o sin contraseña. Muy bien, entonces, una vez que tengo... Tengo este documento Excel, eh, os voy a enseñar la, la carpeta donde están. Ahora mismo lo único que tengo es una carpeta donde tengo mi, mi documento certificado de asistencia, que es el que hemos visto, y este es del asistente. Estos serían los dos, los dos únicos documentos que, que estamos utilizando. ¿vale? Entonces, volvemos al documento Word. Y aquí vamos a decirle en el menú correspondencia que queremos hacer una combinación. Entonces nos iríamos a la opción de iniciar combinación de correspondencia. Y eh, aquí tenemos cartas. Seleccionamos carta. Y ahora el, vemos que se nos van a ir activando los distintos elementos. Ahora se nos añade el elemento de seleccionar, de seleccionar destinatarios. Y nos dice que dónde están los destinatarios. Es decir, queremos combinar. Ahora tenemos esta carta solamente con Antonio López. ¿Y de dónde seleccionamos los, los destinatarios? Pues para ello... Eh, vamos a usar una lista existente y la lista existente va a ser el Excel que hemos visto antes, veis, esta es la carpeta que os he enseñado antes, en d2.tmp eh, la conferencia y sería certificado de asistencia y asistente bueno, pues cogemos el Excel como origen de datos y nos pregunta ¿quieres? el Excel puede, una hoja Excel puede tener distintas pestañas, esta página solo tiene una pestaña que se llama, veis aquí abajo, pone asistente, no sé si eso se ve o se corta no se corta, un segundillo lo subo Veis aquí me pone en la parte inferior asistente y esa es la hoja Excel y estos son los nombres que van a aparecer como nombre de campo, es decir, lo que aparece en la primera columna. Entonces, si volvemos al Word, decimos que sí, que la hoja es la de asistente, pulsamos aceptar y ahora veis que se activa el resto de elementos. Bueno, pues entonces vamos a coger y aquí donde pone don doña no quiero que ponga don dondoña, sino quiero insertar un campo combinado. Y ahora que me va a aparecer... Pues fijaros que por haber cogido el Excel como origen de datos y la hoja esa del Excel donde estaban como primera columna todos estos elementos, pues yo puedo elegir estos como campos combinados. Entonces, por ejemplo, el primero sería tratamiento. Y yo quiero que tratamiento, es decir, tratamiento ahora después se sustituirá, bueno, podemos hacer la prueba con veis aquí Vista Previa, se sustituirá y me pondrá don o doña eh, en función de, de lo que yo tenga puesto en el, en el documento. Bueno, pues vamos a seguir combinando. El segundo campo será el nombre, pues selecciono el nombre, digo insertar campo combinado y selecciono nombre. Después la dirección, pues selecciono toda la parte de dirección, insertar campo combinado y pongo dirección. Lo mismo con el nombre del curso, selecciono, selecciono curso y por último con la duración, pues le ponemos aquí campo combinado, duración. Vale. Eh, bueno, en esta que tenía otra otra versión del documento. Aquí me faltaba la parte del, del profesor. Eh, bueno, aparece el nombre, el, el curso. Bueno, estaría bien así. Entonces, con esto eh, vamos a quitar ya lo, el amarillo. Voy a seleccionarlo todo y quitarle la marca amarilla que solo la había puesto para que vierais que, que era lo que queríamos combinar. Y fijaros que yo ahora, si me voy al menú correspondencia y le digo vista previa, pues me va a ir sacando pues ya tengo la combinación hecha y es esto es lo que hace Word y hasta aquí está donde llega. Don Edgar, don Samuel, doña Juliana y todos aparecen cada uno con su, con su ubicación. Por ejemplo, si queremos que el nombre aparezca en mayúscula, pues podemos poner, marcamos esto y nos vamos al formato de fuente y le decimos, bueno pues mira, que el nombre aparezca en mayúscula y que me aparezca eh, por ejemplo en negrita. ¿Vale? Entonces, cuando combino, pues ya me queda así y queda pues, mejor, ¿no? Vale, un espacio. Bien. Bueno, pues con esto tenemos la, la combinación y vemos que nos aparecen aquí seis campos, son las seis que hemos hecho y lo que hace falta ahora es finalizar y combinar y, eh, y generarlo en un documento. Entonces, pulsaremos la primera opción, editar documentos individuales, todos. ¿Y qué es lo que ha hecho esto? Pues me acaba de generar un documento que se llama, la llamamos aquí, cartas, cartas 3, que lo que tiene es, en la primera página tiene los datos de Edgar, en la segunda tiene los datos de Samuel, en la tercera los datos de Juliana, y bueno, esto está muy bien, ¿para qué? Pues está muy bien para que yo coja ahora, por ejemplo, imprima los documentos, los meto en sobre, y ya tengo los seis documentos hechos sin problema. Entonces, eh la, la pregunta que se nos plantean ahora dice bueno y cómo puedo yo hacer para que en lugar de que se me guarde en un documento en solo un documento pues bueno os cuento un poco la, la evolución que ha tenido la, la plataforma al principio era y cómo puedo generarlo en distintos ficheros pues cómo puedo generarlo en PDF entonces decir sí, bueno pues que cada, y además que cada uno de los documentos si aquí hay seis seis páginas que cada página sea un documento que esté asociado a cada persona pues entonces la aplicación que vamos a ver ahora te permite generar los distintos PDF. Pero luego viene y nos pregunta otra cosa. Y dice, oye, ¿y cómo podemos hacer que cuando genere esos documentos, en lugar de llamarse documento 1, documento 2, documento 3, documento 4, que se llamen, por ejemplo, con el nombre de la persona? Pues sería otra funcionalidad que se añadió a la, a la plataforma para que genere con el nombre de la persona. ¿no? Ahora otra funcionalidad me dice, oye, cómo puedo hacer para enviarlo por correo? Pues otra mejora. ¿Y cómo puedo hacer para enviarlo por correo? Pero es que yo tengo en mi Outlook, tengo varias cuentas. ¿Cómo se les puedo seleccionar una cuenta o puedo seleccionar otra? Pues esa sería otra mejora adicional. También me dicen, oye, pero es que yo quiero mandar el documento y cuando lo mando, eh, no quiero que cualquiera pueda abrirlo. Quiero que tenga contraseña. Pues añadiríamos la opción de contraseña, ¿no? Y, y de ahí con dos opciones es que se pueda tener una contraseña única que valga para todos los documentos del curso y decimos, bueno, pues todo el documento del curso se llama abril 2021 o que cada uno de los eh, documentos tenga su contraseña específica porque no queremos que ni siquiera los que reciben los diplomas puedan, puedan ver datos de, de otro. Bueno, pues entonces eh, con toda esa evolución eh, es lo que me llevó a, a completar la, la herramienta esta que me enseñó. Esa es la herramienta esta que se llama eh, Combinar correspondencia que tenía aquí arriba en la, la, la ubicación. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace la herramienta? Pues de todo un poco lo que he adelantado. Así, estas son las funciones que tiene. El usuario puede elegir el formato de los PDF. Es decir, además, el PDF puede estar en formato PDF A, que es un formato de PDF avanzado, que es estándar y, y sirve en algunas administraciones. Es el único que, que acepta. Bueno, pues puede generar PDF estándar y PDF A. También puede generar documentos individuales.doc tanto en PDF como en Word puede eh, protegerlos con contraseña menos los PDF ¿a? Que, que no se permite la contraseña como decía puede ser igual en todos los documentos o una para cada uno de los documentos podemos tener el nombre genérico o que cada documento tenga un nombre único seleccionar dónde queremos guardar los documentos que se generen además de enviarlo porque podemos decir que se envíen por correo o que no se envíen o simplemente que se generen en una carpeta elegir si enviar los documentos eh, con el asunto, por ejemplo, otra de las cosas que me que fue la otra evolución era cómo puedo editar el cuerpo de mensaje. Y algunos me decía que el mensaje sale en texto plano, ¿cómo puedo hacerlo en HTML? no Pues esa es otra mejora más para, para el documento. Eh, la selección de distintas cuentas y si se envía un correo, pues además dice, vale, es que yo quiero enviar el documento, pero además quiero a todos a todos los del curso añadirle un folleto del curso siguiente. ¿Cómo podría juntar documento al envío? Como veis, las peticiones se iban complicando cada vez más haciendo que, bueno, la aplicación llegue a tener cierta, cierta complejidad. Aunque vaya a verla, la interfaz, creo que es más o menos simple. Y luego seleccionar las páginas que podrá tener cada documento. Luego, si se utiliza la exportación a Word, por ejemplo, el número de páginas se selecciona también de forma automática en función de las secciones, porque cada vez que el documento, si vemos el documento Word que, que se nos ha generado, este cartas 3, vemos que si, a ver, lo voy a poner para que veáis, en la parte inferior, en la parte inferior derecha aparece la sección y veis que aparece aquí sección 1. Cuando yo avanzo, en la siguiente página, aparece sección 2, es decir, que Word aunque no lo pone todo en el mismo documento, pero nos genera una sección para cada uno de, de, los, distintos, de los distintos certificados que estamos generando. Bueno, pues aprovechando esa, esa generación que hace Word, pues lo que hice fue permitir que el número de páginas sea, se calcule a través de las secciones. ¿no? A ver que se me ha ido la ventana. Y luego además también en la aplicación tiene una consola para ver los resultados. Bueno, entonces, el. Vale, por ahora tengo mi Word y mi combinación por correspondencia. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo consigo esto? Bueno, pues aquí tenéis la, las instrucciones de, de instalación que vamos a ir viendo Y hay varios videotutoriales, ¿no? Eh... Entonces nos dice. Que aquí en, la, en el inicio de, la, de las instrucciones que lo que tenemos que hacer es descargarnos el fichero, es decir, toda la aportación de la aplicación es simplemente un documento que se llama dvmacro combinar correspondencia.dotm que es el que tendremos que, que descargarnos e instalar, entonces nos venimos aquí al inicio, dice que está en la carpeta aplicación yo pincharía en aplicación y pulsaría simplemente aquí en, en macro combinada correspondencia y lo descargaría, vale Pulsaría Download y se descargaría. Esta sería la carpeta en la que recomienda eh, que se guarde porque eh, las plantillas personalizadas aparecen todas en el, en el mismo sitio. Entonces, pues sería este DBV macro con una correspondencia. Ahí sería donde lo guardaríamos. Entonces, una vez que lo tenemos guardado, eh, tenemos que empezar a utilizarlo. Vamos a ver, volvemos a la, a la parte de atrás de las instrucciones. Y aquí tenéis eh, todos los pasos de lo, que, de lo que hay que ir haciendo. Entonces, simplemente no hemos descargado el documento. Entonces, ahora abrimos nuestro, nuestro Word, este, este cartas 3. Vamos a, vamos a guardarlo porque es, ha generado el nombre, pero no, no está guardado. Vamos a guardarlo con, con ese mismo nombre. Por ejemplo, cartas. Cartas 3, da igual. Bien. ¿Cómo hago entonces ahora para poder utilizar eh, esa macro? Pues como la tengo guardado en, en esa carpeta, vemos aquí, eh, al guardar en la carpeta, tenemos que decirle a, a Word que, eh, utilice, que utilice esa macro. Y entonces tenemos que hacer esto. Es decir, tenemos que irnos aquí a archivo, opciones de Word, complemento, administrar complemento de Word e ir. Vamos a ir viéndolo despacito. Si me pongo aquí en mi, en mi cartas 3, y digo archivo, me pongo abajo en Opciones, en Opciones, en Complemento. Vemos que aquí abajo aparece Complementos Com, seleccionaría Complemento de Word. Y, y aquí no me aparecería nada. A mí me, me sale porque ya tengo puesta. Y pulsaría el botón agregar. Y con el botón agregar seleccionaría la, la carpeta que hemos visto antes, la de ese, documentos, plantillas personalizadas de, de Word y seleccionaría mi, mi DBV macro con mirar correspondencia. correspondencia. ¿vale? Entonces, una vez que lo tengo, ya lo marco aquí y al marcarlo podré utilizarlo. Entonces, para utilizarlo, para utilizar o para cómo lanza la macro, es decir, una vez que la tenemos cargada en memoria, yo me puedo ir, por ejemplo, a menú vista y decir macros y aquí me salen ver macros y en la lista de macros que tenemos me va a aparecer una que es iniciar. Combinar correspondencia. A ver. Segundillo. Iniciar combinar correspondencia. Vale. Entonces pulsaría ejecutar. Y ahora ya tendríamos eh, abierta la, la aplicación. Es decir, lo, lo único que lo hemos visto parece hacer muchos pasos es simplemente hemos descargado una aplicación, una, una macro, la hemos guardado en la carpeta de macros de, de Word y la hemos abierto para poder empezar a utilizarla. Entonces, eh, esto es toda la interfaz que tenemos. Como veis, no es una interfaz muy grande y nos permite hacer todo lo que hemos visto en las funcionalidades. Vamos a empezar. Lo primero elegir la carpeta de destino. En la carpeta de destino, pues vamos a elegir como carpeta de destino dentro de este Conferencia de México que es donde tenemos los documentos. Pues, por ejemplo, debajo, que crea una carpeta certificada, pues podemos guardarlo ahí. Y esa vamos a tenerla abierta para ver cómo se van rellenando los distintos datos. Entonces... Y la voy a tener aquí preparada. La carpeta certificados para poder ir guardando los distintos elementos. Bien. Eh, lo primero, bueno, pues sin, sin hacer nada más, es decir, recordad, estamos dentro del documento cartas 3 y tengo aquí mi... Vamos a ver si podemos verlo todo junto. Si yo pulso que me genere, y ahora está seleccionado, genérame el documento como mis docs, como un dato genérico, me lo guarda en esta carpeta no va a enviar por correo, no va a poner contraseña eh, y en formato este, eh, PDF. Y pulso simplemente aceptar y vemos que se nos ha generado dentro de, de esta carpeta, se nos han generado los seis documentos. Vamos a abrir el primero. Generación terminada. Muy importante, cuando se ejecuta aparece esta, esta alerta, hay que cerrarla para que no se nos quede bloqueado el, el, el Word. Entonces, si nos vamos aquí a certificado, yo abro mis doc 1, por ejemplo, que es un PDF, y vemos que nos ha guardado el, el, los datos de Edgar. Y solamente él, aparece solamente una página. Y así con, lo, con los 6. ¿Vale? Venga, alguna preguntilla por ahora? ¿Cómo vais? Contadme algo, que no me sienta aquí que estoy solo. Todo bien, este... Lo del, los, lo del macros, sí. había que usar de la. ¿Habilitarlo del programador? ¿O ya.? ya... Bueno, lo del, lo del programador se puede hacer, pero a través del menú VISTE también. Eh, la opción de habilitar el programador eh, sí es lo, es lo más aconsejable también para poder hacer eh, más elementos. Vamos, eso podemos verlo también como se, como se añade. Es decir, al final lo que, lo que me, me permite. Es decir, como veis, no he accedido. El programador es una parte de, de Word que me permite ejecutar macro y, y poder hacer cosas con ello. Por ejemplo, acceder a lo que sería el código. En, pero en principio, en Vista aparece eh, las macro, pero el, el programador también sería puede ser interesante tenerlo, tenerlo activo cuando vamos a trabajar con macro. Eh, la forma de, de activarlo pues sería aquí en, en Archivo, en Opciones también. Eh, y en personalizar lista de opciones, veis que nos aparecen aquí, es decir, personalizar lista de opciones, lo que nos aparecen son los menús que hay. Vemos que está el menú de, de inicio, el menú de inicio, el menú insertar, el menú dibujar, el menú diseño, aquí ya nos aparecen una serie de opciones y por defecto programador aparece desactivado. Entonces, simplemente si lo activamos, pues nos aparecería esta pestaña. Vamos a ver, por ejemplo, si, si lo desactivo y digo aceptar, vamos a mirar que después de vista no va a aparecer nada. ¿Veis? Vista y ya no aparece nada. Entonces, eh, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a activarlo otra vez. Eh, archivo, opciones, barra eh, personalizar cinta de opciones y vemos que aquí está programador desactivado. Bien, lo que sí podemos hacer, por ejemplo, es prepararnos una... Habéis visto lo que hemos tenido que hacer al inicio. ¿no? Al inicio, para poder abrir esta, esta carta, hemos tenido que ir... A, a, al archivo, hemos tenido que decir que se abra la macro, bueno pues todo eso podemos automatizarlo creando una macro nueva, entonces hay una el de la macro es muy, muy interesante, nosotros podríamos crearnos, bueno yo tengo aquí, vamos a hacer algo parecido a esto, yo tengo aquí un menú donde yo puedo activar combinar activar combinar lo que hace es todas las operaciones que hemos hecho para cualquier documento que yo cree nuevo aparece esta barra y simplemente pulsar activar combinar ya me hace todo el paso que hemos hecho antes de coger, abrir la macro e incorporarla al documento, porque si no cuando ejecutara combinar correspondencia no funcionaría y este botón de combinar correspondencia hace lo mismo que hemos visto en el ver es decir, yo me he tenido que ir a vista me he tenido que ir a las macro, he tenido que en ver macro, buscar dónde está iniciar correspondencia veis que eran unos pasos un poco pesados pues entonces eh, me puedo hacer un, un botón que, que me lo haga solo, ¿no? si queréis, podemos verlo... Bueno, vamos, vamos a hacerlo eso ahora. Entonces, vamos a suponer que queremos añadir un menú nuevo. Entonces, nos vamos a cualquier zona que esté libre de la, de la barra con el botón derecho. Esta sería otra forma de acceder a la, a la cinta de opciones en lugar de tener que ir por el menú archivo. Y yo me digo personalizar cinta de opciones. Entonces, por ejemplo, vamos a querer crearnos que detrás de... O a la izquierda de ayuda... Aquí en medio vamos a crear una nueva pestaña. La pestaña sería el primer nivel, ¿vale? Vamos a crear una nueva pestaña, que se llame... Eh, aquí podemos cambiar el nombre. Y va a llamarle a esta, por ejemplo, Guadalajara. Ah, Guadalajara vale en, y aquí vamos a llamarle a esto combinar entonces vemos que, hemos, que he creado al primer nivel una nueva pestaña que se llama Guadalajara y el segundo aparece un, aparece un grupo que le hemos llamado combinar correspondencia vamos a ver cómo se ve cuando digo aceptar cuando pulso aceptar veis que en la barra de menú de arriba me aparece un menú nuevo que se llama Guadalajara y que ahora mismo, ahora mismo está vacío entonces vamos a hacer una macro para que arranque, la, arranque eh, combinar correspondencia. ¿vale? Fijaros qué fácil se, se hace esa macro. Yo me voy al menú Vista y aquí donde pone Macros le voy a decir Grábame una macro. Entonces pulso en Grabar macro y voy a llamarle Combinar. guardar la macro en el punto de la plantilla por defecto y eh, vamos a ver pulsar un botón, pero es que no quiero que esté en la barra de acceso, quiero que esté aquí entonces vamos a ver macros se me ha quedado aquí la nueva de ahí, ahí aparece ahí Guadalajara combinar, no, eh, creo que era esta es la última, entonces voy a decirle que se me añada en la, en la barra de menú de eh, Guadalajara, que hacemos tenemos donde, aquí. Vale, entonces lo que hago es que le digo agregar aquí debajo o dentro de este grupo. Estoy seleccionando la macro que se está generando ahora y la estoy añadiendo en, en el grupo que hemos creado antes. Y vamos a darle un nombre que sería, lugar ese nombre tan largo para que sea bien combinar, o abrir, combinar y aceptar ¿vale? entonces ahora se está grabando la macro, veis que parece una cinta y quiero que quiero que haga, lo que quiero que haga es esto, que se vaya a ver macros que busque iniciar, combinar, correspondencia ejecutar y ya está. Y eso es todo lo que quiero que haga la macro. Entonces ahora me voy y pulsaría Aceptar. Me voy aquí a la Macro y la detengo. Vale. A ver si funciona. ¿Veis? En Guadalajara me ha creado un botón. Ahí está. ¿Veis lo que ha pasado? En Guadalajara me ha creado el botón. Abrir combina correspondencia y me, y me permite ejecutar la aplicación. Y ahora, bueno, este botón, por ejemplo, si quisiéramos cambiarlo para que no sea así tan feo, en botón derecho, personalizar lista, barra de opciones, vamos a cambiarle el, el, el icono, ¿veis? a seleccionarlo, yo digo cambiar nombre y lo que puedo elegir es el icono. Por ejemplo, puedo buscar aquí, bueno, pues aquí un sobrecito para que aparezca combinar. Y entonces ya cada vez que pulse me aparece combinar correspondencia. Es decir, esto es... De, bueno, simplemente me parece un acceso rápido. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que se genere un nombre diferente, un nombre diferente de archivo? Porque ahora mismo cuando hacía el combinar correspondencia y lo ejecuto eh, con lo que tenemos hasta ahora, lo que se hace es que se me genera en, el, en la carpeta que hemos visto, pues se me generan todos con el nombre misdoc. Y yo no quiero que aparezca eso, sino quiero que aparezca el nombre de la persona a la que se le va a enviar. Pues Entonces, vamos a ver. Si veis la, aquí la documentación, nos dice cómo, eh, bueno, todo, todo lo que estamos viendo de cómo iniciar correspondencia, cómo guardar la, la macro, lo tenéis ahí. Entonces, hay una parte que es preparación del documento combinado, ¿vale? La segunda parte de la instalación. Y aquí, ¿qué es lo que nos dice? Pues que, que cuando queramos guardar, la, estas tres son los pasos importantes. Es decir, que cuando yo quiera que para combinar... Se man aparezca en el archivo el nombre de la persona, tengo que poner el subrayado, el guión y en medio combinar el nombre que quiero que tenga el fichero, por ejemplo si apareciera eh, cuando esté combinado subrayado David guión, pues entonces ese será el nombre con el que se guarde vamos a ver las la otras palabras clave si son como solamente tres contraseñas otras con, con este símbolo, se pone al principio y se pone al final y una dirección de correo, pues esto es donde se va a mandar el correo y quedará cuando esté combinado de esta forma, ¿no? La cedilla esa, el nombre del correo y la otra. Y por último, si queremos que se genere una contraseña, pues tenemos que poner el, este icono, este de, de acento, eh, contraseña y luego eh, como quedará cuando combine, será de esta forma. Bueno, entonces siguiendo estas instrucciones, vamos a preparar nuestro documento para que pueda combinarse de esa forma separada. Entonces, una cosa, eso lo hacemos y lo ponemos en cualquier parte de la, de la página, no, no, no importa. Bueno, no, tenemos, no aquí, sino en el documento original con el que se combina. Lo ponemos en cualquier parte de la página eh, porque luego va a desaparecer cuando, cuando hagamos la combinación. Entonces volvemos al, al documento original. Este era el, el certificado que tenemos aquí con la combinación. Y entonces vamos a poner lo que nos han dicho. Nos vamos a poner, por ejemplo, aquí, como digo, os da igual porque, porque esa, ese texto cuando se analiza se quita. Aquí abajo. Entonces, por ejemplo, pongo, me decía subrayado y guión. ¿vale? Vemos aquí. Dice para el nombre de a quién se le va a enviar, subrayado y guión. Y entonces este es el que vamos a poner como nombre de persona. Entonces tengo un subrayado, un guión y el nombre de persona cuál es pues nombre, pues entonces le pongo aquí la combinación del campo nombre ¿Vale? otro campo, hemos dicho que si lo hacemos con la cedilla y luego ponemos el correo, será donde se vaya a mandar por correo entonces ponemos ese símbolo y ahora al principio y al final y en medio lo que incluimos va a ser el campo combinado de correo, email y el último, que nos hacía falta para poner una contraseña, si queríamos poner contraseña, recordad que en el Excel que teníamos, el último campo era el campo contraseña, ¿vale? No tenía la, la ñ, y que bueno coincidía para que luego no acordemos con el nombre de la persona. Entonces, esto podría ser diferente, ¿vale? Pero entonces, lo que vamos a hacer va a ser irnos al, al documento y vamos a poner con el código que nos dicen que es el, este, este acento que está aquí en el, a la derecha de la ñ y pondría una dos veces y seleccionaría el campo combinado contraseña de aquí bueno pues esto en el documento original lo que lo que le digo es que me lo que me lo combine entonces vamos aquí a correspondencia digo previa, veis, no aparece el documento tal cual lo tenemos antes, pero aquí aparecen estas tres líneas que como digo, si las utilizamos es decir, si vamos a enviar por correo, añadimos esto si no vamos a enviar por correo, no lo añadimos porque eh, si no, no se quitaría, ¿no? pero si vamos a usar el, los tres parámetros entonces se, se eliminarán del, del documento pues venga, vamos a, vamos a entonces a generar, generamos el finalizar y combinar vamos a, a guardarlo este como documento, como cartas 4 por finalizar y combinar Editar documentos individuales, todos. Y nos crea este documento cartas 4 que viene esta información. Y este es con el que ya vamos a poder jugar completo con, con lo que es la aplicación. Bueno, vamos a guardar lo que no está por defecto guardado. Y lo guardamos en, en aquí. Carta 4. Bueno, ahí podéis ponerle el nombre que quisierais. O, do, o este es en realidad el documento maestro, ¿no? Muy bien. Entonces, con este documento maestro es con el que vamos a jugar a partir de ahora. Ahora ya sí tengo el documento con todos los, los campos correctos. Venga, vamos a ver si. Me dije Guadalajara y voy a abrir combinar. Y le digo que me guarde en la carpeta Conferencia de México certificado con los nombres de archivos personalizados. Y pulso Aceptar. ¿Veis? Me pone que se han generado todos los datos. Me los quita del, del archivo original. Bueno, entonces vamos a mirar. Y vemos que, que no había generado todos los documentos. Es decir, pa, para Amanda, por ejemplo, pues ya aparece el, el archivo con su nombre. Y vemos que aparece con su nombre. Y, y esto, ¿por qué aparece? Pues porque no lo hemos utilizado. No hemos utilizado lo del envío de, lo del envío de correo. ¿Vale? Vale, entonces tendría aquí mi documento, el documento que hemos generado con, el, con los tres datos y vamos a, a ver las otras opciones. Por ejemplo, supongamos que queremos mandarlo por correo, además de generar los nombres, ¿no? Vamos a hacerlo, para, para no marearos mucho, vamos a hacer una con, con varias opciones combinadas. Eh, me vengo aquí en mi documento maestro, Guadalajara, abrir combinación. Le digo que me lo guarde en esta carpeta, está bien, nombre personalizado, pero vamos a decirle, por ejemplo, que nos añada... Una eh, que nos lo mande por correo y entonces lo primero que aparece es que empieza a intentar buscar en el Outlook que, que tenga en tu ordenador cuántas cuentas de correo tiene disponible y nos aparece, en mi caso tengo tres cuentas, pues nos aparece las tres para que elijamos desde qué cuenta queremos que se envíe los correos, y los correos nos lo manda eh, nuestro Outlook entonces aquí podemos poner el, el asunto del mensaje, pues por ejemplo certificado de asistencia y podemos hacer que sea en texto. Esta era la, la novedad que había incluido. Es decir, eh, antes estaba en texto, donde aquí yo pondría el cuerpo del mensaje, pero podemos ponerlo en HTML. En HTML no hace falta saber HTML. De hecho, con el ejemplito este eh, que tengo puesto aquí es suficiente. Aparecería el, el H1. Es como si fuera un, un título del... En HTML el título del mensaje. Entonces yo aquí le voy a poner, por ejemplo, certificados. Y vamos a escribir el texto. Vamos a poner... Enhorabuena buena por completar el curso. Y aquí, bueno, pues, pues ya está. Terminamos con atentamente y punto. Y aquí podríamos querer también que apareciera bueno, para poder meter dentro de un cuadro de texto, pasar a la línea siguiente es con control enter. Con enter solo nos pasa el cambio de ventana. Y podemos añadir documento adjunto. Por ejemplo, podemos decir, venga, pues yo quiero añadir como documento adjunto, pues un logo. ¿No, aquí algún logo, pues quiero añadir un logo. Entonces, me, está, me va a generar el documento PDF del diploma y además me va a añadir un logo que estoy poniendo como documento adjunto. Y me lo está mandando con nombre personalizado y en formato PDF. ¿Vale? bueno, pues vamos a ver qué, qué es lo que pasa para, para verlo cómo se mandan los correos eh, vamos a abrir el simplemente el Outlook está aquí, el Outlook funciona solo pero es para que lo veáis cómo se va haciendo la, el, el envío cuando yo le dé al, al botón y va a empezar a enviar documento aquí en enviado, veis que son de pruebas que he hecho esta mañana veis que en enviado no aparece nada entonces vamos a ver eh, a ver qué pasa entonces vamos a darle al botón de enviar, aceptar, y entonces veis va generando, enviando, generando, enviando. Veis cómo se está actualizando. Es que esto, como todo va muy rápido, veis cómo se, se va se va actualizando todo. Quiero veis, se están mandando los correos. Es decir, se han generado los documentos y estos son los correos que se están mandando. Y a cada una de las personas se está mandando un correo con el texto que hemos puesto. Veis como había puesto H1. Eh, era en negrita el título. Enhorabuena por completar el curso, atentamente. Y aquí aparece el documento, el, el logo que hemos puesto para todos igual y su, eh, su certificado. ¿Vale? Esta es una, una aplicación muy interesante para que podáis jugar con los correos y sin tener que molestar a, a nadie y mandarle correo a, a una persona para hacer vuestras pruebas. Pues eh, está una web que se llama Mailinator. Que directamente tú genera una dirección y son. Y, y no es. no es un buzón, no es como un Gmail o algo así, sino son simplemente para hacer pruebas. Entonces tú generas aquí un, un inbox público. Y, y puedes probar, por ejemplo, que ha llegado el correo correctamente. ¿veis? ha llegado el curso de Bv, formación, ha llegado a las 7.52 con el certificado y con documento adjunto y todo eso. Te aparece toda la, toda la información. Entonces, para esto es muy útil para hacer las pruebas, porque eh, permite ¿veis? generar un public mail de inbox. Entonces, tú pones aquí el correo que, que, que tú quieras con, con su dirección y, y, llega, y llega, como hemos visto aquí, ¿no? En este ejemplo. Es decir, es muy, muy fácil también de utilizar. Entonces, con eso habíamos visto lo, lo del envío por correo y nos faltaría, nos faltaría una funcionalidad que es la de la de coger y poder proteger con contraseña. Es que para, para el tema de las contraseñas, para que funcione, se utiliza una aplicación que se llama PDF Creator, que está aquí y que no hay que hacer nada más que instalarla es decir, no no hay que eh, una aplicación que, que es gratuita, se, aunque tiene su parte de pago, pero es gratuita. Se descarga, se instala y una vez que se instala, ya eh, mi, mi aplicación es capaz de, de leerla. Porque si no, no hay forma de generar los PDF. ¿no? Con esto, ah, la pongo ahí también. Con esto me peleé bastante con, con el Adobe, con el Adobe Acrobat, y, y no se podía hacer algo, algo parecido. Entonces, esto sí nos permite programarlo y generar la parte de contraseña. ¿no? Entonces, para proteger con contraseña, tenemos dos opciones. Que el documento que queramos proteger sea, vamos a generar de nuevo, sea con, con Word. Voy a cogerme mi plantilla. Tengo aquí mi documento original. Ok. Mi documento original lo tengo aquí. Y ya con las contraseñas. Veis La contraseña que tiene puesta es el nombre de la persona. Entonces, para generarlo, me voy de nuevo aquí a Guadalajara. Abrir documento. Vamos a ver cómo... ¿Cómo lo hacemos? Que me los guarde en la carpeta de Conferencia en México certificado. Eh, todo lo que hemos hecho antes se, se guarda en la carpeta, aunque se envía por correo, también se guarda ahí. Entonces vamos a borrar, ¿veis? Todo esto es lo que habíamos hecho, vamos a borrarlo. Y ahora tenemos la carpeta limpia. Entonces, bueno, ahora, bueno, no líalo con el correo, no vamos a hacer el envío de correo, pero vamos a poner la contraseña y podemos tener. Es pues una contraseña única que nos permitiría aquí poner una, una contraseña que sería la misma para abrir todos los archivos, pero ya vamos a hacer la, la versión más compleja que es la de contraseña individual. No hay que poner nada porque la contraseña es la que aparece, la que vemos aquí como eh, en la que está entre los dos apóstrofes. ¿no? Entonces, si yo a esto ahora le digo eh, generar, me lo guardo con nombre personalizado y, y aunque no y que no me lo vi por correo, pero con esa contraseña me puse aceptar, pues vamos a ir viendo cómo se van generando los archivos. ¿Vale? El, esta generación se hace, se hace un poco más lenta. Vemos la carpeta, veis que va... Eh, guardándose uno 1 uno, porque tiene que generar el PDF y además tiene que firmarlo. Veis, lleva 5 y ahora genera 6. Ya no aparece el logo de generación terminada. Y ahora vamos a ver cómo qué es lo que nos ha hecho. Pero lo que nos ha hecho ha sido generarnos nuestro certificado. Pero cuando yo intento abrir este, por ejemplo, de Edgar me va a pedir una contraseña. No voy a poder abrirlo. Si no me meto la contraseña, y escribo su nombre, Edgar. Y entonces, al aceptar, y así tendría el acceso al documento. Bueno, pues nada. Ahí os, os queda un poco para poder que podáis jugar con la, con la aplicación, que podáis hacer pruebas con distintos archivos. Como os digo, no hago bien mucho si... Las cosas han ido demasiado fluidas porque hay, tengo hecho vídeos de, de todo. Es decir, tengo dentro de, de mi canal de, de YouTube. Yo tengo una lista de reproducción que es solamente de temas de combinar correspondencia. Vale, vamos a ver. Yo no quiero que se ejecute, pero que sería esta lista, veías, Que aparece. Eh, aparecen todos los vídeos donde se puede ir poco a poco. Muy buenas. Eh, pero poco a poco eh, viendo y aprendiendo. Y entre las cosas, pues por ejemplo, hay algunas herramientas como, como dividir un documento en varios, en función de las secciones. Y aquí tenéis una lista que podría ser, que os podría ayudar. Entonces, bueno, la, eh, os lo pongo aquí en el, en el mensaje, pero vamos el canal mío sea, ah, se va igual que yo, no tiene mucha complejidad. Eh, David Bueno Vallejo. Entonces... Eh, bueno, pues si os gusta o interesa algo de lo que os he contado, pues suscribiros y así aprovecho <ríe> para tener suscriptores, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? No sé si, si eh, había entendido, si ha sonado chino, si no le habéis visto utilidad. Bueno, yo personalmente sí le he encontrado bastante utilidad, le digo en YouTube, eh, no me había encontrado a nadie que, que explicara tan sencillas las cosas incluso este cuando inició hay tres videos que son de muy muy básicos y muy sencillos uh -huh. de entender que es cuando todavía no desarrollado la aplicación y en los comentarios fue que me encontré con un comentario donde ya estaba desarrollada la aplicación uh -huh. este, y la verdad que sí sí me sirvió de mucho este eh, muy sencillo muy yo creo que nadie te, te ofrece una aplicación como esas es gratis este entonces eh, pues agradecerle eh, al menos esa parte no y pues no sé si alguien no tiene com eh, algún comentario o alguna duda este, vamos a pasar a la entrega del reconocimiento Bueno, entonces te, te nombro embajador de... <risas> de la aplicación ahí en México, y ya y como tú ya eres un usuario avanzado, e incluso más que yo, porque me has corregido <ríe> algún fallo, pues te pueden preguntar dudas a ti también, ¿no? Tu compañero, ¿no? <ríe> sí, es que fíjese, yo, yo tuve que, que hacer envío de bastantes eh, eh, correos electrónicos con, con constancias, y yo me percaté de los errores que iban sucediendo, incluso pues le mencioné que la parte del HTML, uh -huh. este... Ah, entonces fue pues, pues, la, tío, la tío? Tío? Creo que sí, yo, sí. Yo, le, yo le hice el comentario y, y lo agregó en, en un momento. Sí, sí, entonces, este, fue, te, no, no recuerda que fue por ti. <ríe> Pero sí. No, no, no, ya, bueno. Pero no, no, bueno, sí, igual no. estaremos haciendo llegar el reconocimiento a su bandeja de correo. Y bueno, acá la letra dice el presente reconocimiento que el Instituto Mexicano y el Instituto sí, de Educación de finanzas en su capítulo universitario, Mesa Directiva Local UDG, otorga el presente reconocimiento al doctor David Bono Vallejo perdón, por su participación en el taller DIS, Uso Administrativo de Microsoft Office, que se llevó a cabo el día 11 de mayo del 2021 y tuvo lugar en la plataforma Meet de Google. Firma Víctor Ulises Bautista Gabriel, director de perfil profesional de la Mesa Directiva Local UDG, y Luis Valentín García Núñez, quien es eh, presidente de la Mesa Directiva Local de la Universidad de Guadalajara. Eh, eh, le agradecemos nuevamente. Pues muchas gracias a vosotros. Tenéis mi LinkedIn también por ahí, si, si queréis el, el contacto. Es eh, eh, David Bueno Vallejo, eh, eh, este sería el enlace. Perfecto, muchísimas gracias, David. Bueno, pues un, un, a un, un placer. A ver si la próxima puede ser allí. <risa> Venga, Muchas, gracias. Noche. Venga, Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a todos. Buenas noches, David, para usted. <risa>